Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal y... ohu ohu oh, ¡Quillo! ¡Ah, no hay no ¿La que está cayendo? Bueno, de momento está en la zona de 30 Kini. Bien, eh, cuando he visto que rompía eh, la zona que teníamos marcada, esa zona de 33, eh, pues he hecho un corto para decir hoy que no vamos a 30 otro pellizco interesante más. Eh, tenéis que ver también que... Bueno, ahora vamos a ver. Eh, cuatro horas. Cuatro horas no llegaba a una sobreventa de este calibre desde la crisis del bicho. Desde marzo del 20. Eh, es importante. Es importantísima la caída. Eh, la ruina que está habiendo en el resto de mercados tradicionales. Eh, están aprovechándolo a machete. Ya he dicho yo. Lo llevo, llevo tiempo diciendo que lo iban a apretar. Y lo van a apretar bastante más. Eh, también sigo pensando exactamente lo mismo. ¿Va a haber rebotes? Por supuesto que sí. Pero van a ser rebotes. Todavía le queda a esto. Si ahora hacemos un rebote, no vamos a ser que sea a 37, a 35, a 33... Volveremos a caer. Acordaros lo que os digo. Eh, esto empezó, evidentemente, eh, en octubre. Eh, noviembre. Y... Es una continuación, ni más ni menos. Eh, muchos que lleváis tiempo en el canal, y los alumnos y demás, sabéis que yo decía, pues que yo, yo pensaba que iba a ser la zona de 50, 51, ese Ultrap ha sido la zona de 48. Bueno, pues eh, bueno, bueno es, porque sabíamos a, a dónde íbamos y de dónde veníamos. Eh, lo único, bueno, pues a la gente que la pilla un poquito más a contrapié. El sufrimiento de la gente que lleva poco tiempo en el mercado, a mí ese es el que más me preocupa, porque bueno, los, los que ya lleváis tiempo ya sabéis un poquito de qué va esta fiesta, eh, cómo hay que comportarse, la templanza que hay que tener y bueno, pues relax un poquito de piano, piano, porque eh, volverán las aguas a su cauce. Um, nada más, es decir, tener paciencia. Los nuevos, los que lleváis menos tiempo en el mercado, respirar, esperar. Hemos roto un triángulo a la baja, ahora lo vamos a ver. Y recuperar esto pues lleva lleva su tiempo, es decir, algo, una caída de este tipo que ya eh, bueno ya empieza a ser un poquito más seria, mm, hoy un 10% más extra de castigo y, y vuelvo a repetir, no ha terminado, eh, bueno, pues eh, sé que es duro, sé que es complicado porque además, eh, si no me equivoco, creo que ya hemos cerca de un 35% de este último arreón, 55%. Desde, ...desde máximos de, de primeros de noviembre... Eh, ...ahí es, es, es duro... ...pero también os digo una cosa... ...tenéis que pensar... ...y tenerlo claro, ¿vale? ...que todo lo que compréis ahora... ...me da igual como si son 20 dólares... ...todo lo que empecéis a comprar ahora... ...más lo que hayáis acumulado a lo largo de este tiempo... ...se va a duplicar en no demasiado tiempo... ...¿vale? Es decir... Yo tengo un vídeo pendiente con vosotros el del 100% de, de, de la cartera en un año y ahora os digo todo lo que compréis ahora y lo que tengáis comprado eh, posiblemente por debajo de 48% de este último Bull Trap eh, va a ser un 100% en un año. Acordaros lo que os digo. Acordaros lo que estoy diciendo a día de hoy. ¿Vale? Eh, entonces, todo lo que compréis de a, a partir de ahora para abajo se va a multiplicar por tres, posiblemente, en un año. Tenéis paciencia, eh, tenéis, eh, bueno, esa templanza, podéis esperar, entiendo que si, si estamos siguiendo las reglas de una cartera, que las tengo aquí, las tengo apuntadas, tengo aquí mi chuleta para ir diciéndoos, bueno, a, a, poco a poco eh, cómo vamos a ir formando esa cartera, la cantidad y el dinero que no necesito el perfil mi perfil de riesgo en qué voy a invertir en qué temporalidad y en qué no voy a invertir qué objetivos tiene esa inversión que sean realistas dónde voy a guardar ese dinero voy a mantener el control de mi dinero no se lo voy a dar a nadie y voy a mantener el equilibrio de mi cartera cosa que es un poquito más complicado pero bueno lo iremos viendo entonces con esa base para crear una cartera. Ahora, yo os digo, todo lo que se compre desde el momento en el que estamos hacia abajo, y va a haber más hacia abajo, va a triplicarse en un año. Y todo lo que tengamos en la zona de 48 para abajo, tal, se va a duplicar. Es decir, que estoy pensando en que vamos a llegar a 90 k en un año. Fijaros si me estoy mojando. Yo me estoy mojando. ¿vale? Eh, a partir de aquí, bueno, pues eh, hay que tener mucha paciencia porque que se rehaga otra vez técnicamente todo lo que nos han destrozado. Aunque, bueno, teníamos, sabíamos que se nos iba a destrozar porque habíamos perdido medias que eran muy importantes y todavía nos queda... Estamos en tierra de nadie, estamos en un colgajo, eh, vamos a verlo, pero agarraos que vienen curvas, agarraos que vienen curvas, todavía lo que baja, digo, lo que sube puede subir más, pero lo que baja también puede bajar más. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Hoy nos vamos tú de gel. Vas a tomar por culo. Bueno, cada una de mis nietas tiene su opinión. Una dice que no vamos tú de gel y la otra que no vamos a tomar por culo, que al fin y al cabo es lo mismo. Bueno, eh... ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué ilusión me hace estar ahí tan cerca de mi Rose Line ancestral 28.750. La tengo marcada. Ya sabéis que en la operación de julio me dejó ahí un poquito tirado por un pelín. A ver si conseguimos esta vez, que yo creo que sí que lo vamos a conseguir, eh, de sobra, eh, comprar en esa zona. Me habéis preguntado, ¿qué no? Dijiste que tenías una compra en 32 y pico. <ríe> sí, se ha hecho. Eh, entonces, bueno, ahora... Mmm, a ver, estoy viendo aquí... Porque me habéis pedido mirar unas cosas. Eh, y Claro, tengo que... Tengo que verlo... Mmm, vale, este está apuntado es que no quiero que se me olvide, vale me ha pedido Esther, me ha pedido Romina vale, y tenía por aquí pendiente, vale, eso es vale, ya lo tengo todo apuntado bien eh, a partir de aquí, a partir de esos 32.500, ¿dónde voy a comprar? Evidentemente mi rose line Ancestral esa es súper es evidente pero, pero, eh, más abajo tengo más compras puestas ¿Vale? Más abajo tengo más compras puestas. ¿Dónde? Tengo 27.2, 26.4 y 24.6. Hostis que no. Eh, ¿Me estás diciendo que crees que puede llegar a los 24? Sí. Y no es la primera vez que lo digo. ¿Vale? Llevo diciéndolo. Venga, sí. Desde el día 9 de diciembre del año pasado. Pues sí, desde entonces llevo diciendo que podemos llegar a 24K. ¿Por qué? Porque además, recordar que tenemos un gap importante en los futuros del CME, en la zona entre los 24 y los 26. Por eso tengo en 26, en 24.6 y en 26.4. <ríe> es una chorrada mía, eh, pero bueno, eso es, digamos, en la parte superior, y la parte inferior, no, no inferior del todo, ya sé que yo siempre me voy un, po un poquito arriba, 24.6 un poquito arriba del gap. ¿Vale? Porque no tenemos por qué llegar nosotros. Y si el CME, ya veremos, si sí llega. No lo sabemos, ¿eh? Pero bueno, creo que por mediciones y demás, sí puede llegar. ¿Por qué? ¿Por qué creo que puede llegar eh, a esa zona? Suscríbete. Por esto. Por la media de 200. ¿Vale? Ya sabéis que cuando perdemos la media de 100... Normalmente no vamos a la de 200. Ahora bien, ¿qué pasa? Dices, joder, que no, es que la de 200 está un poquito más abajo, está en 22. Ya. Pero es que, claro, entre que bajemos, ahora nos recuperemos un poquito, nos digan, ay, no vamos para arriba, luego, ay, no va para abajo, ahí tal, tal, pues pasará un tiempo, la media de 200 seguirá subiendo y nosotros seguiremos cayendo. Entonces, bueno, creo que nos encontraremos en la zona de 24. Y, pues bueno, vamos a ver si le vamos dando tiempo a que, a que suba. Hace poco estaba en la zona de 20, ¿vale? Fijaros, ¿veis? Cuando empezamos la caída, mira dónde estaba. En la zona de 2600 20, 20, 21. Eh, antes, cuando hicimos este otro mínimo anterior, fijado dónde estaba, en 19 y pico. Bueno, ya lo tenemos en 22. Ya empieza a estar en zonas eh, un poquito más salvables. Como os he dicho, eh, en cuatro horas hemos estado, y vamos a verlo aquí, no, vamos a verlo aquí. En cuatro horas hemos estamos ya en una zona interesante de sobreventa, y ahora quiero que veáis esta otra, pero bueno, primero vamos a cuatro horas. Eh, cuatro horas, porque no hemos estado en este nivel, ¿vale? en la zona de 17 y medio, 18, eh, desde la crisis COVID. vale Esto por un lado. Eh, cuidado con ir por detrás de las velas verdes, ¿vale? Sobre todo los que estéis trabajando en futuros, cuidado. Pregunta del millón, también habéis puesto por ahí. ¿Sería buena idea ponerse ahora en futuros largos 3X en las principales? Hombre, a ver, vamos a ver una cosa, ¿vale? En diario vamos a hacer una pequeña medición. Y es simplemente una cuestión de, de medir, ¿vale? ¿Cuánto me liquida 3X? Vamos a ponerlo, son pues, un 25%. Venga, pues vamos a medir una caída del 25%. La caída del 25% supone los 23.240. Esta caída del 25%, me digo, vamos a enseñar a usar un trade, ¿vale? ¿Está por debajo del soporte natural de Bitcoin? No padre, ¿no? Pues entonces no me interesa. ¿Vale? Entonces no me interesa porque... Yo todo lo que esté, y ya lo sabéis, sobre todo los alumnos y gente que estáis en el VIP y demás, yo todo lo que sea, no tener una posición cubierta por debajo de 20.000, que es la resistencia que estuvo durante todo este tiempo y que ahora mismo debe de ser el soporte natural, es decir, que una mecha en un momento dado podría llegar, no sé si va a llegar, no tengo ni idea, no lo sabe nadie, yo espero que no. ¿Por qué? Porque en ningún cristo invierno se ha llegado a tocar el máximo histórico anterior, en ninguno. ¿Puede ser que en este llegue? Puede ser, podría ser, no, no, no lo sabemos, no lo sabe nadie. Y máxime porque viene una que estamos, bueno, viene, no, es que estamos en una crisis importantísima eh, y todo esto, este es el meneo al árbol que necesitan las grandes fortunas para comprarse todo el bitcoin y que el resto del mundo lo suelte. Y esa es la realidad, esa es la realidad. Yo llevo unos días diciéndos, qué hace falta para que todos estos eh, grandes eh, capitales que han comprado Bitcoin y que están en una media de 34.000, mejor en su posición. ¿Qué es lo que hacía falta? Pues bajar. Si bajan y pueden comprar en 30, coño, es un 10% o más. Más de un 10%. Más abajo. Estamos hablando de un 13%, ¿no? Por lo menos. A ver. De 34. A los 30, pues eso, un 11-12%. ¿vale? Pues eso, jodó, entonces mejoro mi posición bastante, claro que la mejor, hostis. Y si se va al, al Rosline ancestral, pues ja, ay, a los 28, 750, pues la mejoro más. Y si consigo que la gente entre en pánico y, y, y, e irme a la zona de que tengo ya esta línea roja marcada, va en la zona de 24, jodó, pues eh, lo mejoraré bastante más. Y esa es la idea, esa es la idea de todo este meneo. Pero no, no, no el de este. No es no Bitcoin. Tenéis que ser conscientes que lo que están haciendo los mercados es robarle al mundo entero, cambiar de dueño todo ese dinero y ya está. Y, y, y, y es una crisis y van a apretar y luego volverán a apretar y nos dirán que son muy buenos y que vienen a salvarnos y volverán a apretar al mundo. Y esto es una realidad. Y tienes dos opciones. O la aceptas o te tiras toda la vida peleando contra ellos. Entonces, puedes aceptarla e intentar eh, llevar un camino que te, que te ayude un poquito a, a solventarlo, a llevarlo de otra manera y pues, bueno, hacer un poquito de, de, de, de dinerito en tiempos de crisis. ¿Veis? ¿Cuántas veces eso habéis escuchado? En tiempos de crisis se hace mucho dinero. Ahora lo estáis viendo en todos los mercados. ¿vale? Se los funden. El dinero, eh, ese dinero eh, facilillo tal, ha salido corriendo, vacían los sacos, y el resto es, o sea, porque todo lo que veis, todo lo que veis rojo, o sea, todo, todo este auténtico desastre, esta vela de hoy, que estaba en un 10 y pico por ciento, mira, se ha recuperado un pisco importante, hay, hay gente ganando dinero ahí, eh, todo esto que está yendo por abajo lo están cogiendo ellos, lo están comprando ellos, no os vayáis a confundir, no os equivoquéis, pero ni un poquito, todo esto que está cayendo lo está comprando alguien. Ostras, hay gente que muchas veces no pensamos en eso. No, no, yo es que he aquí para comprar más abajo. No sabes en qué punto va a rebotar en condiciones. Y a lo mejor ese punto no lo vuelves a ver. Bueno, ya se ha demostrado que eso de los puntos de retorno no existe, ni menos en Bitcoin. Y de eso de que las crisis no van a volver, mentira. Y eso de que el dinero es inteligente y no va a caer, es mentira. Hay muchos rollos que os sueltan por ahí que son mentiras. Simplemente un argumento para mantener un canal de YouTube como un youtuber, no como un analista gráfico ni como nada, ni siquiera como inversor. Esto es la realidad del mercado, esto es la, la, la, la verdad del mercado. Entonces, eh, una vez que estás en él, ¿qué quieres hacer? Quejarte, llorar. Eh, que bueno, pues que de vez en cuando es normal que nos quejemos, ¿vale? Porque la situación es jodida y yo lo entiendo. Eh, pero, pero hay que levantarse. Eh, ¿Qué podemos hacer? Eh, coño, pues unirnos al mercado. Y pensar, como el mercado lo ha dicho muchas veces, el gran hermano del mercado, ¿ahora que le conviene? Pues meter, el, meter otro hachazo más, para que haya más pánico. Pero esa es la realidad. Y que baje hasta puntos en los que ni siquiera pensamos que puede bajar. Que no nos imaginamos, que no creemos que pueda bajar. Y cuando estemos todos pensando que se va a ese punto, se va a ese punto, ahora, pam, se irá para arriba, y los que no hayan entrado, les va a tocar comprar más caro. Entonces, ahora es oportunidades de compra. ¿Vale? Poquito a poquito, compramos un poquito, un poquito, mantenemos liquidez. Y pensar en mantener liquidez, yo... fijaros os he dicho las compras abiertamente, las compras que tengo preparadas. Y aún así, todavía en ese punto, mantendría un 20% de liquidez, 20, 20 y algo, ¿vale? Por si hubiese un hundimiento del Titanic. Otra cosa es, dices, tengo poco capital... ¿Hasta qué punto debo yo de aguantar? O, cuando me, o, o la pregunta del millón. Eh, quiero entrar en futuros si y meterle 2X, 3X, lo que sea. 2X todavía. 2X, 2X quizás. ¿Vale? Y, y, y que tire para arriba. Pues ¿en qué momento yo entraría o podría hacer eso? Pues en el momento que yo vea un poquito de fortaleza en la estructura, que empiece a hacer suelo de verdad. Porque el esperar un rebote de suelto, no es que tienen que re, rebotar. Porque sí. Y si no, se rebota, se va a cagar. Pues no. Error. Error, porque lo más probable es que como vayas con esa venganza, al final el mercado te ponga en tu sitio. Y es el de novato. Recordar una cosa. Esto, la sobreventa todavía tiene que caer. Ahora se está recuperando, ahora, ¡ay, qué bonito, tal cual! Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Resulta que tenemos una vela que al final se queda bastante bien, mañana empieza a subir. Pero tarde o temprano, lo que va a hacer, creo, va a ser... Por lo menos, por lo menos, entonces creo que a lo mejor, fijaros, de aquí mayo aquí julio, que pienso que va a ser el mes bueno julio, en este plazo, si puedes juntar, si puedes ahorrar, quizás sea el momento adecuado para tacita a tacita, tacita a tacita y en julio decir venga, pam. ...que posiblemente sea para que al final ...en mediados de agosto... ...primeros mediados de agosto... ...nos vayamos al carajo otra vez... ...pero... ...vamos a verlo... ...vamos a ir viendo... ...yo simplemente os voy dando pistas... ...vale, para que luego no me digáis que no os cuento nada... ...bien, eh, la situación está jodida... Eh, ...yo pienso que va a seguir cayendo todavía más... Eh, ...no sé en qué plazo de tiempo... ...me gustaría, de verdad que me gustaría saberlo para decir... ...comunidad... Eh, ...hasta aquí... Cuando hemos tocado estas zonas de RSI un poquito más abajo en diario, veis cómo hemos rebotado. Aquí rebotamos, estuvo bueno, pues bueno, aquí no, aquí no rebotamos. Aquí empezamos a hacer, eh, aunque hubo estos rebotes, en teoría deberían ser estos. Eh, empezamos a hacer, pues esa, esa zona en la que bajó el precio, pero subió el RSI. En este caso, en esta zona, ¿qué pasó? Que subió el precio y subió el RSI. Por eso ha sido una estructura similar, pero diferente. Fijaros. ¿Vale? Está claro, aquí el precio bajó, la estructura fue descendente y la RSI fue ascendente. Tuvo un, un final bastante cabroncete y rebotó, pero esto ha sido una claudicación, esto ha sido un bloma, ha sido un, una claudicación, no, ha sido un tortazo brutal. Y la estructura, en este caso el alcista, y el precio también. Lo único que empezaba a aparecerse en el final, y al final... Estamos en una crisis y vuelvo a repetir: no obviemos nunca, no olvidéis en qué momento de mercado estamos. ¿vale? Eh, teniendo eso claro, a partir de aquí, eh, vuelvo a repetir: todo lo que compréis de esta línea verde para abajo va a multiplicarse por 3 todo, me da igual que lo hayas comprado un poquito más arriba o un poquito más abajo, bueno, y cuanto más abajo mejor, evidentemente, pero nadie, ninguno nosotros, yo no lo sé, no sé, por eso yo compro, varias hago varias compras ahí y ya está, y ahora me diréis porque luego está también el <ríe> el de turno que dice ya, ya, pero es que si yo tuviera mucho dinero también pondría todas esas compras no, no, no, no, no, no, no, no, señores esto es un porcentaje, da igual que tengas 100, que tengas 1000, que tengas 10.000, o que, a ver Da igual, entre comillas, ¿vale? Pero al final es un porcentaje. Un porcentaje de tu cartera, de tu entrada, es lo que pones en esas entradas. que dicen Bitcoin? Dicen Ethereum, dicen BNB, dicen un montón de valores, ¿vale? Que ahora mismo, pues, están interesantes. Para mí, altcoins, altcoins... Ay, ay, bueno, pues hay cosas que empezan... Hoy me ha saltado la alerta de Ripple y digo... ay Pero he dicho, espérate, Iván. Uh, Espera un poquito. En fin, vamos a ver mm, esto. Aquí. Porque no hay mucho que ver. Bueno, sí, la dominancia. Que fijaros el pepinazo que ha metido hacia arriba. Bitcoin baja, dominancia sube. Total Market se ha hundido. Está intentando eh, así si recuperarse en la zona de 1,5. Fijaros que recordad que ayer tiramos esta línea y cómo la ha atravesado. Nos ha dicho una leche. Me voy más abajo y más abajo mirar en la zona en la que tocó aquí, tocó aquí, ves la zona de 1.20. Ostras, eh, yo tengo aquí estoy en 1.12 por este máximo que hizo aquí. Ya veremos, podría llegar, pues claro que sí. Puede llegar donde quiera, pero estamos en la zona es bastante también sobre venta, eh, todavía le queda un poquito más, entonces a lo mejor no llega aquí abajo, pero si sí llega a la zona de 1.20, ya veremos a ver, todo, como, no, como no lo sabemos, tampoco podemos volvernos locos. Fijaros también, bueno, el Netflix no ha bajado tanto, ¿eh? 250, es más refugio de valor que Bitcoin. <ríe> eh, eso Netflix, pero es que BioNTech ha subido. Moderna ha subido. Pfizer está casi plana. Jope. Hasta el oro ha bajado un uno y pico. 1849. ¡Guala! Buena oportunidad de compra, creo yo, ¿eh? Eso ya. Eh, y bueno, poca leche más hay unas tortas importantes, AMD, tortazo Amazon, casi un 5% Alibaba igual Coinbase, un 20% un 20% Grayscale un 10% más, más lógico por Bitcoin pero un 20% Coinbase las altcoins se pagan y se pagan muy duro eh, la fama cuesta Bien, eh, altcoins que estamos esperando comprar a buen precio, ¿Veis? No, ya compro ya, compro ya. Es imposible que cadena llegue a los 2,40. ¡Los cojones! Ahí la tenemos ya acercándose. ya está en 2,89. Ha estado en 2,67. Muy rico, muy rico, muy rico, muy rico. Aquí alguno pensaba, decía, ¿qué cadena de cuatro esto está estás loco. Sí, mira, mira lo loco que estoy. ¿Veis lo loco que estoy? Lo que, lo que estoy es ya con el pelo, el culo más pelado que la leche de todas las altcoins, ¿vale? Eh, en el lado más negativo tenemos ANC, Luna se está metiendo un cataplosmazo esto es contra el BUSD, me imagino que contra USDT también 20%, o sea ojo, y esto es lo de siempre, ¿no? Esto, los intereses se dan hasta que dejan de darse y cuando dejan de darse y cuando las cosas empieza a fallar y sale la pasta, se vacían los pools de liquidez. Ayer, fue ayer o ayer, entre ayer, cuando os pregunté por el tema de los pools de liquidez, si alguien sabía cómo estaba, el castañazo es del 20%, pero es que ha estado eh, cayendo, a ver cómo es el completo de la vela, hasta donde ha estado cayendo, un 33%, o sea, tremendo a la hostia de luna. Eh, evidentemente no es la que se ha pegado el más cast mayor castañazo, el que haya comprado en la zona de apoyo que tenían aquí. Que tenemos marcada con esta línea. Pues bueno, ahora está la ganando un, un pellizco. Eh, pero vamos a ver lo que dura. Vamos a ver lo que dura. vale Todas están metiendo un castañazo importantísimo. Eh, de lo que habéis pedido. Mmm, teníamos una... Por un lado teníamos a Waves. Vamos a ver qué hay en el lado positivo. Porque algo tiene que haber. Miradlo. Pues claro. OVR que siempre sube cuando Bitcoin baja. Los, los largos de Bitcoin están empezando a subir. Vale, esto es bastante importante. Fijaros la el castañazo que está metiendo hacia arriba. Eh, a una zona de resistencia. O sea que puede haber un rebote importante. Waves está subiendo. <ríe> la, la teníamos ahí pendiente, pero bueno. Bien, eh, los cortos de Bitcoin también suben un 4%, menos que los largos. Bien, eh, la volatilidad ha subido, evidentemente. Eh, Nexo está subiendo también. Bien, las cosas buenas, pues bien, las cosas bien hechas, bien parece. Eh, Waves. Vamos a ampliarlo. Porque eh, me hablabas algo de una resistencia en 11.6. Eh, bueno, la resistencia sería un soporte, ¿no? Que sí, que lo tengo marcado justo aquí en la línea de. de lo tengo en 11.73, pero bueno, lo mismo me da que me da lo mismo. es este, es, En realidad es el vértice del doble suelo. Vértice es un poquito más arriba, que es más bien esta línea que tengo aquí marcada. Vamos a ponerlo aquí. ¿Vale? Sería esa zona. Eh, más que resistencia, es un soporte. ¿Vale? Eh, porque resistencia sería si lo hubiera perdido. Entonces, como soporte. O bueno, resistencia a la caída también. <risa> lo, lo mire como pueda. Sí es cierto que ahí hay, hay una zona de eh, importante. Tenemos este mínimo que tocó. Este mínimo que tocó. Mínimos aquí, varios mínimos que tocó. Esta zona de máximos. Bueno, en su conjunto es una zona, ¿vale? Eh, que. Podríamos definirla con este rectángulo, la ampliamos un poquitito y la mantenemos ahí entre el 11.56 y 11.6, como decías, y los 12.5. Me parece una zona más que, más que maja, vamos a ponerle la línea discontinua en el centro. Y es una zona de soporte, pero tal y como está el mercado, vamos a ver qué pasa. ¿vale? Vamos a ver qué pasa porque hoy está aguantando, eh, pero vamos a ver qué pasa mañana también. Es importante lo que, lo que el día de mañana nos depare. Eh, luego teníamos también por ver que Esther nos ha pedido por ahí dot Polka, dot Es complicado, ¿vale? Ahora mismo analizar cualquier cosa... Es complicado porque... Eh, muchas veces... Eh, las gráficas están destrozadas... Fíjate cómo ha ido justo al soporte... Además este soporte creo que hace tiempo que te lo dije... El de 10.41... No ha llegado a tocarlo... Eh, pero bueno... Es la zona, la zona clave que tocó aquí... ¿Recuerdas? Y estás encabronada con ese trade hace tiempo... Pero... Eh, <risa> te dije hace meses ya que te dije, puede llegar a 10.40 y ahí está, ¿vale? Eh, más o menos está en esa zona, esta línea transparente que tengo aquí era de un toque aquí y un toque aquí, pero no es, no es una línea interesante, vamos a quitarla para que no nos distraiga. Eh... Creo que su zona, este otro soporte que hay aquí en la zona de 698-7, es porque si pierde este soporte es la zona de compra. Toda esta banda es una zona bastante amplia, sí, es súper ancha. Eh, es un 30% lo que hay entre una zona y otra, eh, pero es zona de compra, de volcado. Eh, y poco más que decir. Rebote. Ante cualquier rebote, ves, este, esta, esta mecha que hay aquí, hasta la línea roja, en 1390 podría darse un rebote a esa zona. Eh, para luego yo creo que caer porque el mercado sigue siendo bajista el objetivo que tiene ahora mismo DOT es esa línea de tendencia pero está el mercado de altcoins sangrando sangrando, sangrando, llegando a zonas importantísimas ¿vale? ¿Ves, ves cómo ha atravesado la zona que teníamos marcada en los 34,5 la línea verde que tenemos en el RSI la ha atravesado, se apoyó en ella vale y parecía que bueno pues estaba bien se ha apoyado y que podía ir arriba pero bueno a, a, al final el mercado se ha ido al carajo Y fíjate dónde estamos ¿vale? En mínimos de toda la historia Y ahora vamos a ver otra cosa importante Ahí en Bitcoin Porque puede que no llegue tanto la sangre al río Bueno, depende de, una, de un pequeño detalle Que os voy a decir ahora eh, por cada, Y nos quedaba también por ver Romina que nos ha pedido Un par, eh, joder, las chicas vienen guerreras eh, BNB eh, A ver ¿Dónde estamos? Ah, oh, espérate, al revés. BNB, que lo tengo por aquí... ¿Por qué no, por qué no te veo? Aquí BNB, pero contra... Ah, no, era Coti, Coti, contra BNB, si sí, lo tengo por aquí. Eh, lo, o lo debo de tener por aquí, porque no me aparece. Ah, mira, ¿ves? Coti contra BNB. Que está subiendo. Eh, la, las chicas son guerreras y... Eh, Scotti pues contra BNB dice que tiene un 0,75 positivo. No sé, está ahí, ahí. La cotización viene un poquito, un poquito lenta. Pero bueno, eh, fijaros: de que antes son las 40 para cerrar, ha estado muy arriba, muy abajo, ha estado de un meneo, está en una zona de indecisión. Eh, sí que puede seguir subiendo, pero eh, tiene una zona de resistencia, que es esta, esta zona de apoyo que hay aquí. Pum, ¿vale? Es la zona de resistencia que está intentando pasar. También tiene la EMA 20, que le está mandando al carajo una vez, dos veces, tres veces. Aquí he vuelto a intentar atacarla. Creo que debe hacer un poquito más de chicha para intentar romperla. Si la rompe, se irá a la media de 50, a la zona de 57.98, a 5.800. ¿vale? Eh, y bueno, pues no está mal, porque estaríamos hablando de que a poco que se dé un poquito decente el mercado o un 13% arriba. ¿Vale? Eh, como primer objetivo, así que bueno bien, ahora, ¿qué pasa? que <ríe> está en una zona de... en zona de nadie un poquito, ¿vale? si es una zona de apoyo, rebote, apoyo rebote, aquí la perdió apoyo, rebote, apoyo, rebote bueno, la ha perdido un poquito si consigue volver a recuperarla ¿vale? que está en ello, pues puede dar un rebote, ese rebote que estamos hablando, bien a la de 50, viene a la de 100 o que sea la de 200 la que le dé el bofetón otra vez hacia abajo. Ya veremos, a ver. Dependiendo de la fortaleza del BNB que tenga en estos, en estos días. Eh, y bueno, poco más. Vamos a terminar con Bitcoin porque quiero que veáis esto. Eh, este RSI que hemos estado viendo en cuatro horas y en diario, que está llegando ya y poquito a poquito a esa zona de, de sobreventa. La última vez que llevo por debajo de esa zona fue este rebote que hizo después. Eh, vez anterior aquí, ¿vale? Este rebote importante. Eh, bueno, pues ahí, ahí vamos, ¿vale? Pero eh, quiero verlo en semanal. Quiero que veáis en semanal cómo va llegando a esa zona verde objetivo. Cuando estábamos aquí arriba, en este pico, había alguien que me decía, no, porque vamos a romper ya para arriba, ya es imposible, es imposible que Bitcoin. Eh, además lo discutí con uno de estos, ¿cómo llamarlos? Bíblicos de Bitcoin y que Bitcoin solo sube y solo hay que comprar. ¿Vale? Y no hay que, nunca hay que vender. Y, y bueno, pues dije, vale, vale, pues lo que tú digas. Y mira, pues... Eh, y parece mentira que con el tiempo que llevas en el mercado digas esas tonterías cuando, oye, se ve, se ve dónde estamos. Pero bueno, yo qué sé, eso cada uno es cada uno. Y es muy, muy, muy, está bien ¿no? si hay que tener opiniones, porque si, si no hubiera una opinión errónea, tampoco habría una opinión acertada, digo yo. Eh, a mí me hubiera gustado equivocarme, también os digo la, os digo eso, ¿vale? Porque yo sé que hay mucha gente que ahora mismo está sufriendo y eso no mora. A mí me gusta que la gente gane pasta, no que, no, que, no que sufra. En fin, nos queda todavía un poquito, ¿vale? Por eso digo, ¿veis lo que pasó en esta, esta vez? ¿Veis lo que pasó aquí? Esto fue un rebote muy fuerte porque es la crisis del bicho y estamos bajando muy potentemente... ¿Vale? Eh, y, y lo he estado diciendo lo, el, a lo que equivaldría esta, esta caída y estamos en ello todavía no hemos llegado al punto pero no es solamente llegar no es solamente llegar es que una vez que lleguemos aquí dibujaremos lo que sea hasta que empecemos a ir arriba ¿vale? que eso es lo que posteriormente nos interesa ir arriba pero ahora mismo a mí lo que me interesa y lo que a todos nosotros nos tiene que interesar y tenemos que vigilar muy de cerca es pues el posible movimiento que tengamos una vez que lleguemos a tontear, ¿vale? Cuando empecemos a empezar a separarnos de esa línea verde y a subir, fantástico. Este movimiento fue bastante puñetero porque veis que duró mucho y me da que podemos hacer algo similar a esto, más que similar a esto. Ojalá sea como este, ¿vale? Ojalá. Y hayamos hecho esta caída, estemos ahí al bordecito muy cerca, nos quede un, un par de sufrimientos y luego empecemos a, a horizontalizar para subir. Pero tal y como está, porque hay que decir la realidad del mercado, cómo están el resto de mercados. Eh, y, y quizás se parezca algo más a esto hasta que consigamos salir. cuando ¡Ay, ay, ay! Lo que he dicho, va a haber rebotes. Pero de ahí a salir un rango de este tipo, ¿vale? Creo que es el que se va a dar. Y una vez que tengamos, veis, cae un toque arriba, cae otro toque arriba, vuelve a dar otro toque abajo, 1, 2 y tres toques abajo, 1, 2 y 3, a la tercera rompemos, ras, y ya empezamos a subir. Eh, temporalidad, pues fijaros, en este caso, cuando cayó, fijaros que cayó aquí, a esta zona, y eh, a la zona de la línea verde, vale en este punto, y, y esto era eh, octubre del 14, ...y salió hacia arriba... ...digamos que el mínimo, mínimo, mínimo... Eh, ...estamos hablando de septiembre del 15... ...11 meses... ...quizás sea mucho... ...pero tal y como vienen las cosas... ...a mí me sigue pareciendo mucho... ...pero como calculamos... El, ...en el vídeo de fechas... ...la primavera del año que viene... ...y estamos mm, terminando la primavera... ...pues puede cuadrar bastante... ...puede cuadrar bastante... ...¿vale? En fin... ...ya lo veremos... ...como no lo sabemos... Eh, pues eh, nos falta completar, veis, esta línea que hubo aquí, con esta línea que hubo aquí, a partir de ahí, pam, pam, pam, pam unas rotas, ya estamos eh, en una zona que jamás, se. Eh, bueno, aquí sí se volvió a tocar, pero, por lo que se volvió a tocar, eh, pero claro, eh, vamos a ver cómo es la línea de aquí y cómo la tenemos que romper y recuperar después, no lo sabemos todavía, estamos en esa zona, estamos justo en la línea eh, que estamos rompiendo, eh, esa, esa línea verde que, que está puesta ahí, vendría a ser, para mí, ¿eh? A lo mejor me equivoco, pero para mí vendría a ser esta línea. Ahí. Voy a ponerla un poquito más gordita, en tres píxeles, para que se vea. Y al hacerlo pequeñito, pues veamos un poquito, ¿no? Eh, cómo fue esta línea, esta línea, trabajamos por debajo, esta línea, trabajamos por debajo. Y ahora esta línea. Y creo que lo que vamos a trabajar por debajo va a ser hasta esta zona, Toque, toque, toque, jugaremos para luego ir para arriba. Eso es lo que yo creo que va a pasar. A lo mejor me equivoco y lo vamos más para abajo y es una hecatombe y... No lo sé, pero aún así yo no pienso soltar mis bitcoins. No sé qué vas a hacer tú, yo no los voy a soltar. Así que bueno, chicos, chicas, lo que digo siempre. Tener mucha paciencia, invertir con mucha cautela, no os dejéis llevar y que la paciencia os acompañe ciao, ciao.